Tengo dos hijos vivos, dice, y tengo siete que he perdido. No sé el por qué. yo quisiera saber. Presento muchas debilidades, me canso demasiado. Y a veces se me salen a los seis meses, a veces me salen a los siete. Mira que después de este bebé que está aquí, he tenido dos oportunidades de tener hijos. Y es triste y lamentable. Nadie quisiera perder un hijo. A mí me duelen las pérdidas de mis hijos, no es cultural. Eh, yo veo personas aquí, compañeras aquí, que eran temporáneas conmigo. Así estuviera mi hijo, digo yo, yo lo recuerdo diariamente. Si no se me fuera muerto mi hijo, tal vez lo estuviera como este niño. Me duele ver otros niños vivos y mis hijos no lo pude tenerlo.